Yo no tuve la culpa. Yo no tuve la culpa. Tardo por tu culpa. Tardo por tu culpa. Detuvieron el cargamento por mi culpa. Detuvieron el cargamento por mi culpa. Culpa es cuando algo pasa o cuando algo no pasa. Y por eso es tu culpa, mi culpa, su culpa, usando los pronombres. Es mi culpa, también se dice cuando la tengo. Es decir, tengo la culpa. O no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 no, no, no puedo acompañarte, discúlpame. No, no, no puedo acompañarte, discúlpame. Disculpanos por hacerte perder el tiempo, eh. Disculpanos por hacerte perder el tiempo, eh. En México y Latinoamérica es bien raro escuchar a alguien decir, lo siento. Porque cuando tú dices, lo siento, es porque realmente lo sientes en tu corazón, en tu alma. Por ejemplo, la muerte de algún amigo o familiar. Si algo así pasa, si sí dices lo siento mucho siempre usamos disculpa cuando es algo muy chiquito por ejemplo si vas en la calle y das un pequeño golpe con el hombro a alguien algo muy pequeño y dices oh, disculpa o discúlpame y se dice perdón cuando algo es muy grave por ejemplo una fiesta y tú interrumpes a todos eso sí es perdón Claudia, quiero ofrecerte una disculpa. Claudia, quiero ofrecerte una disculpa. No, no, no puedo acompañarte, discúlpame. No, no, no puedo acompañarte, discúlpame. Discúlpanos por hacerte perder el tiempo, eh. Aida. por hacerte perder el tiempo, eh. Sí, y perdón que interrumpa su voz. Sí, y perdona que interrumpa su voz. Ay, perdón, perdón, perdón, perdón. Ay, perdón, perdón, perdón, perdón. perdón. Nadie perdona. Nadie perdona. Perdón es como en el ejemplo anterior, es cuando un problema es muy grande, dices perdón, pero si el problema es pequeñito, dices disculpa. Sí, y perdón que interrumpa su voz, sí, y perdón que interrumpa su voz. Ay perdón, perdón, perdón, perdón, ay perdón, perdón, perdón, perdón. Nadie perdona, nadie perdona. Tengo entendido. Tengo entendido Porque tengo entendido Porque tengo entendido Tengo entendido que mañana habrá mucho sol Tengo entendido que aprender otro, y otro idioma ayuda a tu mente Tengo entendido que España está en Europa Tengo entendido Tengo entendido Porque tengo entendido Porque tengo entendido Así que tú y yo la que vamos a echar Así que tú y yo La que vamos a echar Estos tipos ya nos echaron el ojo Estos tipos ya nos echaron el ojo Que no me vengas a mí echar la culpa de tus pendejadas Que no me vengas a mí echar la culpa de tus pendejadas Para este ejemplo Quiero que siempre eh, Que recuerden Echar es como esta acción Esto es echar Esto Es como aventar Pero despacito Es en esta acción esto es echar entonces si yo le digo que le voy a echar la culpa es como si le aventara la culpa pero despacio nos vamos a echar unos tragos es decir que vamos a agarrar el trago y lo vamos a aventar a nuestra boca echar el ojo es como si alguien nos echara una mirada entonces pues le echas la mirada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 Y sale mal, y sale mal, pronto porque si todo sale bien, pronto porque si todo sale bien. Sale. Salir es cuando algo está adentro y cruza algo para salir, entonces desde ese momento ya está afuera. Ahora, imaginen que eso que sale no es una persona ni una cosa. Imaginen que es comida. La comida. Está dentro de algún empaque, entonces cuando la preparas, la comida la sacas del empaque. Entonces esa comida salió del empaque. Ahora, ¿la comida ya preparada salió bien o salió mal? Puede ser eh, refiriéndose al sabor, a un trabajo, a alguna actividad que estaba dentro de algo. Y sale mal. Y sale mal. Pronto porque si todo sale bien. Pronto porque si todo sale bien. ¿Todavía no sale? todavía no sale. Todavía no sale. Solo salen cuando. Solo salen cuando. Continuando con el ejemplo anterior, todavía no sale a la venta el nuevo coche de Tesla. Es decir, que el coche estaba dentro de la empresa o de la bodega y después sale para vender. Arturo solo sale cuando las demás personas no lo están viendo. Todavía no sale. Todavía no sale. Solo salen cuando. Solo salen cuando. Y tuve que decidir. En, y tuve que decidir en que no vuelvas a decidir por mí. Que no vuelvas a decidir por mí. Decidir está muy fácil. Tuve que decidir entre ir a la universidad o trabajar. Eh, no vuelvas a decidir por mí y lo que quiero para mi vida. Y tuve que decidir. En, y tuve que decidir en que no vuelvas a decidir por mí. Que no vuelvas a decidir por mí. Bienvenidos a México. Immersion México is a única experience. Where for 50 days, you will live like a Mexican you will meet and talk with people only in spanish with my help or another instructors so that you can gain confidence and practice what you have learned you will visit no touristic places in addition to trying typical mexican food with our professional chef mocha and restaurants or food in the least expected places but yes all safely. the tours i will personally give you we will ride a bike or walk We will meet another instructor so that you can listen to another wave of speak Spanish and you can make easy for you to practice with us. This is that what some people who have already come to Mexico to like the experience think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 Quería una experiencia diferente porque he estado en, en, en inversiones en otros países y quería algo diferente y con seguridad lo encontré. Qué bueno, porque bien. en esa experiencia no solamente estamos estudiando delitos, estamos practicando en la calle con gente con ustedes y todo. Ah, donde fuimos a tener un día muy lindo con su amigo y su familia y eso fue una experiencia preciosa. Aprendí un poco más español y uh, conozco un poco más a la, la país de México, parte de México no conozco antes. Uh, es, es... México es uh, más o menos parte de mi vida no solo las partes con resortes y uh, no solo los partes con playas y ahora este, mi despedida ¡Adiós! Así que bueno ¡Aquí los esperamos! ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué mala onda que volvieron a castigarte? ¿Qué mala onda que volvieron a castigarte? ¿Hablo me saca de onda? ¿Hablo me saca de onda? Mira Veto, Beto en buena onda Mira Veto, Beto en buena onda la palabra onda es como una onda de radio o de televisión o de alguna antena. Entonces nosotros lo ocupamos para saludar preguntando ¿qué onda? O sea, ¿qué onda hay aquí? Eh, si es una onda buena o una onda mala. Me saca de onda o me salgo de esa onda es porque no es mi onda. Es decir, que es extraño para mí qué mala onda que te castigaron, o en buena onda vete de aquí, decimos en buena onda porque la oración que sigue eh, es una orden, entonces no queremos que se escuche grosero, por eso antes de esa orden o esa advertencia decimos, en buena onda, escúchame. ¿Qué onda, qué haces? ¿Qué onda, qué haces? Qué mala onda que volvieron a castigarte. Qué mala onda que volvieron a castigar. mi saca de onda. mi saca de onda. Mira, Beto en buena onda. Mira, Beto en buena onda. De que tuviste suerte. De que tuviste suerte. Oh, no, solamente necesitamos un golpe de suerte. Oh, no, solamente necesitamos un golpe de suerte. Nosotros no decimos buena suerte cuando le deseamos algo bueno a alguien, porque pues la suerte siempre es buena. Nunca nadie le va a decir a otra persona, hey, que tengas mala suerte. Nunca, nunca va a pasar. Si queremos intensificar esa suerte, decimos mucha suerte o mucha, mucha suerte. De que tuviste suerte. De que tuviste suerte. No, solamente necesitamos un golpe de suerte. No, solamente necesitamos un golpe de suerte. Vaya, vaya con cuidado, vaya, vaya con cuidado. Te vas con cuidado, te vas con cuidado. Cuidado es para decirle a alguien que vaya con precaución. Ve con cuidado a la calle. Señora, vaya con cuidado a la comida. Es decir, con precaución. Vaya, vaya con cuidado. Vaya, vaya con cuidado. Te vas con cuidado. Te vas con cuidado. Yo te veo en un rato, llego como en una hora. Yo te veo en un rato, llego como en una hora. Ahí descansas un rato. Ahí descansas un rato. Ahí vamos un rato. Ahí vamos un rato. Rato es bastante usada por nosotros y significa un periodo de tiempo. Un rato más, o sea, más tiempo. Te veo en un rato, te veo más tarde. Descansa un rato, descansa un tiempo. Llevamos un ratote, tenemos mucho tiempo. Ratote. Todavía un rato no Todavía un rato no te ven un rato, llego como en una hora. Yo te ven un rato, llego como en una hora. Y descansas un rato. Y descansas un rato... Ya vamos un rato... vamos un rato... Que me encontré hace ratito. Que me encontré hace ratito. un ratito, eh. un ratito, eh. Ratito es igual que rato, pero en chiquito. Que me encontré hace ratito. Que me encontré hace ratito. Un ratito, eh. Un ratito, eh. Y gran parte de la sociedad. Y gran parte de la sociedad. Sentí una gran fuerza. Sentí una gran fuerza. Me diste una gran sorpresa. Me diste una gran sorpresa. Gran es una parte grande de algo.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 Por qué no nos hizo si caso la la por, por qué no nos hizo si caso la, la policía? No puedo creer que te haga caso. No puedo creer que te haga caso. Ana, hazme caso. Ana, hazme caso. Caso. Si agregamos el verbo hacer, hizo, haga, hazme, significa poner atención. Hazme caso y ve este video muchas veces. ¿Por qué no nos hizo caso la policía en tiempo pasado? Porque tenía más denuncias. No puedo creer que te haga más caso a ti que a mí. ¿por qué no nos hizo caso la policía? Entonces, ¿por qué no nos hizo sí, caso a la policía? Entonces, no, sí, caso a la policía? no puedo creer que te haga caso. No puedo creer que te haga caso. Ana, haz mi caso. Ana, haz mi caso.